Bienvenidos a un nuevo programa de Agalío. Qué bueno verte acá después de tanto tiempo. La verdad que sí, Chapu. Se extrañó el Lío, ¿no? Hoy venimos a participar de la 10 y 5K a beneficio del movimiento Takuru. Esto es una fiesta. Impre Estoy impresionada de toda la gente que hay acá, de verdad. No se pierdan este programa porque puede pasar cualquier cosa. ¡Tres, dos, uno, la con el padre Néstor Castel, director de Tacurú. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Y feliz. Primero porque en el mes de Don Bosco estamos con el fundador, celebrando ahora el martes eh, el cumpleaños de él, entonces estamos a la fiesta. Después, bueno, obviamente, deseábamos que se diera esto de retomar. En Tacurú había maratones este, hace años y bueno, queríamos volver a tocar. Y bueno, la Asociación Atletas del Uruguay se conectó con nosotros y nos dio esta oportunidad. Y lo importante también es que estamos colaborando con Tacurú en esta jornada. Claro, este, nosotros también tratamos de, de presentar la fundación, ¿no? entonces ahí tenemos este, promotores que estamos buscando que se conecten con, la, con el aporte mensual que tenemos a través de la fundación. Y te veo acá con el cartel, ¿vos corres también hoy? Sí, yo corro, yo generalmente hago el deporte este, no, no soy un corredor federado ni nada que le parezca, pero corro sí 10 kilómetros kilómetro de una. Sí, sí, sí, sí. Es saludable. es saludable. Es Una recomendación del padre en esto, Castel: hay que correr y hacer ejercicio. Me parece que es mejor caminar que correr. A mí me aburre caminar, corro. Y, y corro cada uno a su ritmo. Esto tiene una cosa linda: que nadie gana a nadie. Te ganas a ti mismo. Vas superando lo tuyo. Lo que podés, podés. Y eso es bárbaro. Explícame qué es. Eh, somos La Garra. Que somos, somos un grupo espectacular. Genio, crack, ídolo, titán, bestia. Muy divertido, venimos acá a quemar energías y siempre para adelante. Y la verdad que hoy acá espectacular, nos encantó. Excelente servicio hoy acá, la verdad que se sigue haciendo nomás. ¿Cómo se vienen los días previos de una carrera? Contame, ¿cómo se preparan? ¿La, la alimentación, por ejemplo? Ah, no comemos todo. <risa> ¿Y las calorías se queman hoy? Todas, y después las volvemos a recuperar. <risa> Realmente qué alegría cuando vi venir a Sergio. Gorsi, no sé que estás acá, Sergio. Qué bueno verte. Bueno, no, muchas gracias. Eh, yo corro campeonato y bueno, hoy tocó acá y acá estoy. Pero un genio, la verdad una alegría y qué lindo ver sí, sí. los niños. que te te ven y te reconocen. Sí, pero aparte yo soy de seguir mucho la obra de... Teta también, y participo en todas las carreras de la agrupación de Ateta Uruguay. Mi categoría, viste que todas tienen, de 30, 40, la mía es de 60 hasta la muerte. Canto. Ya está, esa está, no, no hay más categoría. Canto. Y así que estoy acá. Bueno, felicitaciones, es una alegría de verdad, te felicito. No, gracias a ustedes por estar también. Vamos con Fabricio, que acaba de ganar el primer puesto de la carrera de niños. ¿Cómo viste esta experiencia? Eh, bastante buena, después de correr tanto ya cansa. Y acá le vemos con la medalla acá y también con un premio que se lleva. Así que, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Se lo querés dedicar a alguien? ¿Tenés la cámara ahí para mandarle un saludo a quien quiera? Eh, se lo dedico a papá y a mamá y a mis hermanos. papá es el que está ahí emocionado? mira mirá, estamos con el padre de Fabricio. ¿Tu nombre? Martín Piñeiro. Martín, ¿estás emocionado? Un babero, por favor, ahí. No, sí, es la primera <risa> vez que, que me acompaña en las carreras Justo se dio la oportunidad de que había carreras para niños. Y tal, le dije, ¿querés correr? Me dijo, bueno, sí. Y no. Se le se dio. Eh, chico bastante rápido, parece. ¿A quién? A él. Es el primero... Oscar, toma un poquito de... de, de Tomate algo que te vamos a hacer nota rápida. ¡Qué genio! Te felicito, Oscar. Toma, Tomá Will, bien? No, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que una carrera hermosa. En otro barrio más de Montevideo, que es espectacular. La gente alentando en toda cada esquina. Y bueno, se nos dio el primer puesto y estamos contentos para eso, por eso. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Bueno, muchas gracias. Como te decía, hice 5 kilómetros. La distancia sigo, estoy corriendo el campeonato. Y bueno, fue una estrategia para llevar a mi compañero que llegó en segundo lugar. Y bueno, a mi amigo, perdón. Y bueno, fueron los kilómetros, los primeros kilómetros un poquito lentos, pero después aceleramos y pudimos sacar un poco de ventaja ahí. Y luego llegamos primero y segundo, que nos deja muy feliz a los dos, ¿no? El segundo puesto increíble, ¿cómo estás, Ezequiel? Bien, la verdad que es auto. Circuito duro, muchos repechos y está. Lo lindo que está, está, está agradable el clima, la verdad. ¿Qué se siente estar así, haber llegado tan bien? Eh, la verdad que está bueno, sirve como preparación, la verdad para los objetivos que, que nos planteamos con el entrenador. Oh, me entra ahí. Muchas gracias. Muchas. ¿Para cómo te llamas vos? Sebastián. Muchas gracias. Se va un saludo de la cámara. Nos ganamos la medalla. ¡Caro! Terminé recansado vos, después de tantas notas que hicimos, y eso que no corrimos. Yo no puedo más, solo de mirarlos. ¿Qué ande, qué ande, qué ande? A el leo, Ah, también. Este básico. Pero para, para qué sirve esto. ahí cuando tenemos. Cuando, cuando, cuando. el tema del micrófono. El portado. El portado. Está, listo. ¿verdad? Está, muy bien. La carrera está llegando a su fin. <risa> Esto queda para el blooper. La carrera está llegando a su fin. Felices de haber participado de esta 10 y 5K a beneficio del movimiento Takuru. Impresionante, hubieron niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Todo el mundo contento, feliz y haciendo deporte que es salud para una gran causa. Así es, si te gustó este video dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!